Bienvenidos, vamos a mostraros cuál es, a nuestro modo de ver, la mejor configuración para grabar en moto. En este ejemplo utilizamos la GoPro 7 que incorpora pantalla táctil y estabilizador, lo que nos da una calidad considerable en nuestros vídeos. Empezamos con el menú de resolución, que abarca desde los 720 píxeles a los 3840 nosotros optamos por la opción del 2K, o lo que es lo mismo, 2048 píxeles, ya que da más calidad que los 1080 y no llega a ser tan pesado los archivos como los 4K. En cuanto a los fotogramas, tenemos el rango de 24 a 200 fotogramas por segundo. Para que entendáis, 24 es el formato que se utiliza en cine, y si utilizamos los máximos fotogramas, nos servirá para realizar slow motion, lo dejaremos en 50. En el apartado campo de visión nos interesa tener el campo de visión lo más amplio posible, aunque tenemos que saber que a más amplitud, más deformación. Como ya hemos dicho anteriormente, la estabilización es obligatoria para dar un toque de profesionalidad y quitar vibraciones. Si activamos la opción ProTune, se activa el menú para poder configurar nuestra cámara de una manera más personalizada, pudiendo sacar mucho más provecho a nuestras grabaciones. Como veis, cuando esta opción no está marcada, el menú se oculta, limitándolo mucho a la hora de personalizar nuestra cámara. El obturador lo dejaremos en auto y pasaremos a la compensación de la luz, que nos permite dar más o menos luz a nuestras imágenes, nosotros optamos por dejarla en menos 0,5. El balance de blancos será el que le dé un tono de color a nuestras grabaciones siendo el máximo más cálido con un tono anaranjado y el mínimo más frío con tonos azules. Lo dejaremos en nativo, pudiendo modificarlo fácilmente en la edición. El ISO es la sensibilidad que tiene nuestra cámara con la luz, siendo 100 el mínimo ISO que dejaremos. En el apartado máximo tendremos un amplio abanico de posibilidades, pero debemos saber que a más ISO se produce el efecto ruido, que son esa especie de granitos perdiendo calidad nuestras imágenes. Por lo tanto, no pasaremos de 400 como valor máximo. La nitidez la dejaremos en medio, ya que si seleccionamos máximo, Tendremos imágenes con poca sensación de realidad. En cuanto a la opción de color, tenemos dos perfiles. El plano, con tonos más neutros, que se utiliza sobre todo en cine. Y el perfil GoPro, por el que nosotros nos decantamos, con colores mucho más vivos. El audio RAW lo dejaremos en medio. Y en la configuración de micrófono utilizamos, como es lógico, la opción viento, debido a las altas velocidades que llegamos a alcanzar. Pasamos a la configuración de preferencias. Las conexiones. Nos permite utilizar un mando de distancia o la aplicación de móvil, llegando a interactuar con nuestra cámara sin necesidad de tocarla. En este apartado me centraría en el modo predeterminado, el cual nos permite la opción de elegir en qué modo queremos que comience nuestra cámara al encenderla. En el apartado de compresión de vídeo es importante que sea en H.264, ya que es el formato estándar que se suele utilizar. El control por voz lo tenemos desactivado y en pantalla táctil la opción de brillo la tenemos al máximo lo que nos permite ver las imágenes en condiciones de mucho sol la opción gps es importante ya que con ella activada podremos ver la velocidad la fuerza g incluso el recorrido que realizamos en el apartado formato de vídeo tenemos la opción nts utilizada en América y PAL, utilizada en Europa. Estas opciones serían para grabar con luz artificial, ya que dependiendo de qué zona se utiliza una frecuencia u otra y tener seleccionada la opción adecuada mal, produciría parpadeos. Queremos insistir que utilizamos esta configuración, pero eso no quiere decir que sea la definitiva, dependiendo de vuestra creatividad variará más o menos. Con todo esto esperamos haberos ayudado. Pediros que dejéis en los comentarios cuál es vuestra configuración. No olvidaros de dar al like y compartir si os ha parecido útil. Saludos y a disfrutar.